A la evangelista Lolita Parrales. Gloria a Jesucristo. ¿Me escuchan, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué bueno es el Señor! Gloria a Jesús. Que Dios le bendiga en esta tarde. Es un hermoso privilegio estar en la casa del Señor para poder exaltar su nombre. Gloria a Cristo, qué bueno es el Señor, aleluya, nos gozamos, ¿verdad que sí? Gloria a Cristo, pacientemente, esperen Jehová, dijo el salmista, así me tocó a mí estar aquí esperando, así que ahora viene la palabra del Señor, Gloria a Jesús, corazones dispuestos, Gloria a Cristo, me gozo hermanos, es un privilegio gracias al departamento de misiones, que estuvo en bien, darme este privilegio, gracias a ustedes por estar en este lugar, gracias a los pastores de casa que dan este privilegio, a nosotros hermanos que siendo tan inmerecedores de tan grande y hermoso privilegio, nos ayudan a que nuestro ministerio, nuestro llamado, continúe adelante dándonos el ok para predicar, gloria a Jesús, qué lindo es el Señor, bendiciones pastor, yo sé que esto no se da en todos lados, pero Dios es bueno, ¿verdad que sí?, y Él nos tiene en este lugar, hay paz y gozo en nuestro corazón. De verdad que sí, amados hermanos. Vamos a invitarles que nos vayamos al libro de Apocalipsis al capítulo 2. Aleluya, gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 2 y vamos a estar leyendo los primeros cuatro versículos Mi nombre Lolita Parrales para aquellos que no me conocen Para las visitas que están en este lugar eh, De verdad que es un privilegio hermanos poder traer la palabra del Señor en esta hora Todos lo tenemos Ok, vamos a estar leyendo los primeros versículos del 1 al 4 del libro de Apocalipsis Capítulo 2 Se me pasó mi, mi, mi versículo. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a su letra dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto.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 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria a Jesucristo, levante sus manos, levante su voz, presénteme al Señor. Gloria al Señor, oh bendito poder de Dios en esta hora. Jesucristo en tu mano me pongo, Señor. En este momento, sé tú preparando nuestras mentes, nuestros corazones para que tu palabra caiga en tierras fértiles, Espíritu Santo, y podemos ver, podamos ver esos frutos. Oh, bendito Dios, en esta hora, sé tú tomando el control. Oh, bendito Dios, de cada mente presente en este lugar, aquellos que están por primera vez, mi Dios eterno, los pongo en tu mano. Oh, Jesucristo, no es casualidad Que ellos están en este lugar Y nosotros los que estamos aquí Dios mío, que formamos parte De esta congregación Que también anhelamos tu palabra Y tu consejo, y tu recordatorio Y tus regaños, Espíritu Santo Tu disciplina Espíritu de Dios en esta hora Yo sé que tú hablarás a nuestra vida Porque tú nos amas con un amor grande, el cual nadie Nos ha podido mostrar Gloria a Jesús, porque tú sobre Pasas todo entendimiento Gloria a Jesús Gloria a Jesús puede tomar asiento Qué bueno es el Señor, aleluya En esta hora hermanos quiero Predicar bajo el tema No descuides tu primer amor Gloria a Jesús No descuides tu primer Amor Oh bendito poder de Dios Conocemos muchos amores verdad pero ninguno Como el amor de Dios hay muchos jóvenes en este tiempo que ellos dicen, cuando yo conozca la que realmente va a ocupar el espacio en mi corazón, entonces verdaderamente yo conoceré el amor. Pero le, tengo una noticia, no es así. Después de casi 30 años de casada, le puedo decir que el verdadero amor es el amor que Dios nos presenta a través de su palabra y que se hizo efectivo cuando Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Fíjese que en estos versículos que nosotros hemos leído, vemos cómo Dios, cómo Jesús le habla a las siete iglesias que Él señala de esos tiempos del apocalipsis y Él ahí, hermanos, sobresale una palabra y es el amor. Pero fíjese, hermanos, que cuando esta iglesia fue establecida en la ciudad de Éfeso, esta iglesia que es a la cual se dirige Dios en esta carta esta iglesia fue establecida por el apóstol Pablo en aquellos tiempos que Dios lo llamó a él al ministerio llegó el apóstol Pablo a esta ciudad una ciudad que estaba hermanos muy próspera en cuanto a lo material se refiere porque estaba ubicada en un puerto donde había mucho comercio una ciudad hermanos donde la gente iba y venía y allí se movía lo que era el dinero, pero había algo ahí que también se movía y era mucho pecado. En esta misma ciudad también se encontraba localizada el famoso templo de la diosa Diana, que muchos hermanos aún en este tiempo Tienen colecciones de libros de esta diosa Diosa con de minúscula Porque yo conozco solo a un Dios verdadero Y no es Diosa sino Dios Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores Pero ahí se presenta el apóstol Pablo en este lugar Donde había mucho pecado, mucha perdición Donde se practicaba la inmoralidad sexual Y de todo tipo de pecado La brujería, la hechicería, el tarot Y todo tipo de pecado que si nosotros quisiéramos comparar Alguna ciudad aquí en Estados Unidos Hoy en día Que pudiéramos decir que se parece En cuanto a la práctica del pecado Hay varios lugares hermanos Pero uno de ellos sería Las Vegas Dentro de Estados Unidos Eso hermanos donde se practica el pecado Donde no se sabe si es día o de noche Donde ahí la gente llega a derrochar su dinero Los millonarios Y practican el pecado Porque para eso viven Para satisfacer los deseos de la carne Pero miren hermanos Dios es tan grande y tan poderoso y tan sublime que Él no ve el estado del hombre él no ve la condición del hombre para condenarlo, sino para presentarle una salida, para presentarle una puerta de salvación, una vía de escape. Y todos conocemos la historia cómo Dios llama al apóstol Pablo yendo rumbo a Damasco y se presenta el apóstol Pablo en esta ciudad, en su viaje misionero y se establece la iglesia de Éfeso. En medio de tanto pecado dice la palabra de Dios que esta, biblia, esta iglesia fue bien establecida y poderosa, y firme, pero hermanos qué tremendo es cuando nosotros nos levantamos en Cristo, porque así como Dios llegó a esta ciudad, así también llegó a nuestra vida, a nuestras familias cuando estábamos en pecado, cuando estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, que solo nos rodeaba el mal, hermanos qué tremendo es, pero que Dios no vio eso, sino que Él vio que había que escapar de ese lugar, de ese estado de muerte Y allí hermanos se presentó Jesucristo a nuestra vida Y desde ese momento hemos conocido el verdadero amor No descuides el verdadero amor Porque ese verdadero amor es el amor de Cristo El primer amor, tu primer amor ¿Por qué se llama el primer amor? ¿Por qué Dios lo describe aquí? Tengo algo en contra de ti que ha descuidado tu primer amor Hermanos, ¿cómo iniciamos nosotros cuando un cristiano viene a Cristo? Porque muchos querrán saber cuál es el primer amor. Pues lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Cuál es el primer amor que Dios quiere que nosotros no descuidemos? Porque ya venimos a los pies de Cristo. Y mire hermanos que Dios les señala a esta iglesia de Éfeso. ¿Cuáles son sus tremendos elogios que Dios le da? Ustedes lo leyeron conmigo. Es una iglesia hermanos donde Dios la elogia tremendamente. Y le hace saber que es una iglesia que tiene muchos méritos, le dice que es una iglesia sufrida y sabe por qué es una iglesia sufrida, porque era una iglesia que dice que era celosa de mantener la sana doctrina, dice que probaba a aquellos que se decían llamar apóstoles pero que no lo eran. Podríamos nosotros analizar eso en este tiempo, ustedes podrían decir bueno la iglesia de la Biblia no tiene apóstoles en este tiempo, correcto no los tiene, claro que no, pero hay evangelistas, habemos maestros, hay pastores en nuestros concilios, habemos miembros comunes, regulares en nuestras iglesias, pero nos, esta iglesia tenía una referencia que Dios mismo se la da y es que le dice no toleras los malos, no toleras el pecado. No te tragas todo lo que se te presenta sino que lo examinas te das cuenta si realmente es de Dios o no es de Dios es por eso la importancia de conocer la escritura porque Dios hermano a nosotros nos dejó en esta tierra pero no nos dejó olvidados y nos hizo inteligentes y nos dejó un mapa que es la palabra del Señor pero esta iglesia le hace una referencia de que al que llegaba con mentira la misma iglesia se encargaba de hacerle saber que ellos eran falsos que no eran verdaderos, que no amaban a Dios de verdad que eran unas personas que se hacían pasar con una imagen que no era la que Dios aprueba porque el Hijo de Dios tiene la cualidad de ser una sola cara esa es una de las referencias que si yo me presento como tal realmente sea lo que digo que soy. Si digo que soy hija de Dios, realmente sea hija de Dios, que procure por todos los medios de presentar un evangelio puro y santo, sin mácula. Y que no trate de engañar a nadie, ni tampoco mucho menos vivir del beneficio que el evangelio me presente, sino yo ser una verdadera hija de Dios, que soy una embajadora del evangelio, una representante del reino de los cielos aquí en la tierra entonces esta iglesia hermanos era una iglesia sufrida dice que era una iglesia trabajadora dice que era una iglesia que realmente crecía y se había establecido con mucha seriedad pero fíjese hermanos que qué tremendo es cuando nosotros empezamos bien pero que en nuestro caminar nos, des, nos deslizamos y nos ponemos nuestra mente o nuestra vista en otras cosas pensando que vienen de Dios, pero que realmente no vienen de Dios, que son estrategias que el enemigo utiliza para que nosotros nos descuidemos. Pero cuáles son las obras que Dios aquí realmente las considera como obras que nos conllevan y nos afirman que no hemos salido del primer amor. Eso es lo que nosotros vamos a analizar hoy día en esta palabra del Señor porque la palabra del Señor no llega para que nosotros simplemente cubramos un espacio y digamos bueno alguien va a cubrir la prédica pero no hermanos es porque Dios tiene una palabra un despertar para la iglesia de Cristo porque si nosotros vemos estamos en este lugar pero Dios quiere que y eso es un buen es muy bueno. Dios le agrada ver que usted llegó a la casa del Señor, que apartó el tiempo para Él. Déjeme decirle de antemano que Jesucristo no está viendo cómo a nosotros nos saca de su reino. No, al contrario, Él está viendo cómo nos acercamos más a su reino y cuántos más podemos traer de allá afuera para que conozcan al Rey de Reyes. Él está interesado de extender el reino de los cielos, pero que los que nosotros ya pertenecemos a Jehová Dios de los ejércitos, nos afirmemos cada día, analicemos nuestra vida como lupa a través de la palabra del Señor. Fíjese que cuando el apóstol Pablo establece esta iglesia en Éfeso, y usted puede buscar en Efesio en el capítulo 3, eh, del versículo 16 en adelante, hay una parte que el, el apóstol la utiliza para hablarle a esta iglesia y hacerle ver bajo qué mérito es que esta iglesia tiene que ser establecida Efesios capítulo 3 mire lo que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia y cómo es que la establece quiere que esta iglesia conozca el amor que excede a todo conocimiento ese es el amor de Dios el amor que sobrepasa el amor que es puro el amor que es verdadero el amor que es leal el amor que siempre está ahí mire lo que le dice en el versículo 16 para que os para que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 Por su espíritu, él quiere que nosotros seamos fuertes internamente por el espíritu de Dios No fuertes por aquello que decimos nosotros, mira yo resisto No, por el poder de Dios, esa es una de las cualidades que el espíritu de Dios quiere que tengamos Y Pablo establece estos puntos básicos como base fundamental en esta iglesia Y le dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Hermanos, el tener nosotros la capacidad de estar plenamente capacitados no viene de nosotros mismos, viene a través del Espíritu Santo. Pero es algo que nosotros hermanos lo podemos conseguir si alguien nos presenta un evangelio puro, un evangelio santo. Y esta iglesia había sido fundada bajo estos rudimentos. Pero entonces ¿qué es lo que ocurrió? Si era una iglesia que trabajaba, si era una iglesia bondadosa supuestamente en el inicio. Si era una iglesia que traía a la gente del pecado, si era una iglesia que la acogía y los salvaba trayéndoles el mensaje de salvación no que ellos tenían el poder de salvación pero que ellos presentaban un plan de salvación y esta iglesia fue reconocida como una de las iglesias del apocalipsis pero qué es lo que ocurre con esta iglesia entonces qué es lo que pasa a ver personas hermanos que nosotros llegamos a la iglesia de cristo ya somos salvos, ya fuimos perdonados Y sabe cuál es la primera característica Cuando nosotros estamos en el primer amor Porque a pesar de que esta iglesia había trabajado tanto Dios le dice yo tengo algo en contra a ti Que has dejado tu primer amor Hermanos cuando nosotros realmente estamos en el primer amor Nosotros no gozamos con llegar a la iglesia Nosotros no gozamos con los cantos que se cantan no gozamos con el tiempo de la oración nos gozamos con el tiempo de la prédica. No gozamos, hermano, en todo momento, con todo lo que se hace. Nos gozamos porque ahí está la presencia del Señor. Y habitamos juntos en armonía. Eso, hermano, refleja que estamos en el primer amor. Hay paz y gozo. Si alguien nos dice una palabra que no nos gustó, nosotros perdonamos a esa persona. Y no vamos detrás de ella y decirle, mira, ¿pero por qué me dijiste eso? Simplemente lo dejamos pasar. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el primer amor, no estamos buscando espinitas ni piedritas en los zapatos para decirme molestan, me los quito, me salgo y me voy, no, al contrario, esta piedrita yo la saco, me hace atraso, no importa, ahí está, pero hay que dejarla ahí. Gloria a Jesús, pero hay amor en nosotros, ¿sabe qué? Porque la paz que Dios ha dado hermano es un fruto del Espíritu Santo Pero todo esto llega a través de que nosotros no descuidemos el primer amor No descuidemos el verdadero amor porque ese es el primero y el verdadero y único amor genuino que Dios nos da Tenemos el amor de nuestros padres, claro que sí tenemos el amor de hermanos en carne, por supuesto. Tenemos el amor que llega después, que es el amor del el esposo. Pero ese amor, hermanos, es condicional. Si yo le soy infiel a mi esposo, él va a dejar de quererme. Él se va a enojar y posiblemente me dice, mira, como me fuiste infiel, te voy a dar el de, carta de divorcio. Y a lo mejor yo me busco hasta una más joven y más bonita que tú. Por verme sido infiel, él puede hacer eso. Y la Biblia le da lugar que lo haga. ¿Por qué? Porque le fue infiel. Pero sabe que yo estudiando esta palabra, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es tan verdadero, tan puro y tan genuino, que no importa lo que yo haga, Él me ama. La ciudad de Éfeso estaba llena de pecado, estaba corrupta. Pero Dios buscó la manera como llevar un salvavida, cómo llevar un medio de salvación llega Pablo y les presenta a Jesucristo gloria a Dios para siempre quien nos presentó a Jesucristo a nosotros hagamos memoria ¿Quién nos presentó a Jesucristo verdad que no bajó un ángel del cielo o dígame alguno aquí levante la mano ¿Quién fue convertido porque vio un ángel no el ángel éramos nosotros mismos de carne y hueso que Dios nos utiliza para llevar palabra de salvación saben lo importante que es de conocer ese amor verdadero que no importa lo que yo haga, Él me sigue amando Claro, Él quiere que corrija Porque quiere que lo conozca Pero no que Él me deje de amar Él siempre me ama, aun cuando le fallo Él siempre te ama, por eso estás aquí Es un amor tan puro Muchos dirán, a mí nadie me ama Pues te tengo noticia, Cristo te ama Cristo te ama, de verdad Cristo te ama, Él no espera nada Él está ahí para bendecirte él solo quiere que tú recibas ese amor. Tristemente hay personas en las iglesias que no sienten el amor de Dios. Hay personas en nuestras familias que no sienten el amor de Dios aunque se les ha presentado, pero no lo sienten, no lo pueden vivir, no lo pueden saborear. Yo saboreo, hermano, ese primer amor, porque me he mantenido en el primer amor. Dios me ha ayudado, no porque soy perfecta, pero usted dirá, hermana, ¿y cómo yo sé si yo estoy en el primer amor? Le voy a dar una fórmula que no falla. Al menos a mí no me has fallado. Me hace ver cada día que sí continúo en el primer amor. Y le voy a, también a dar a usted algo para que usted lo analice Mire, si usted es una de aquellas personas Que está esperando que llegue la noche para poder doblar rodillas y adorar al Señor Y que durante el día no aparta tiempo para nada más Que está ocupado en otras cosas, pero hasta la noche Y ya cansado, usted da una media oración y rápido cae en la cama Usted ya no está en su primer amor Usted hace ratos que el primer amor lo dejó Usted lo descuidó el primer amor ya no está con usted, pero si usted es una de aquellas personas que están llorando que todo pase para ir a la presencia del Señor, que usted tiene un hueco en su casa donde ora y no digo un altar porque el altar es mi corazón, el altar de Cristo es tu corazón, es tu propia vida, pero que usted ha hecho un rincón en su casa y dice este es mi refugio, este es mi lugar donde yo me puedo gozar en la presencia del Señor. Este es el lugar donde yo puedo salir Del afán del día Y esconderme en la presencia de mi Dios Oh Espíritu Santo, aleluya Pero si usted es uno de aquellos Que por compromiso tiene que llegar a la iglesia Pero que no siente estar ahí Usted está aburrido a la hora del culto Usted ya no tiene el primer amor Usted ya no lo tiene Pero en este día Dios le dice Vuelve Vuelve a tu primer amor Vuelve a ese amor genuino Y verdadero Gloria a Jesucristo, un amor hermanos que nos da la energía, un amor que nos rejuvenece, un amor que nos mantiene, un amor que nos aumenta la fe cada día, un amor que podemos ver la gloria de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Hermanos es lamentable, es triste, yo comentaba con una persona, más bien esta persona me comentaba a mí, eh, Dios la salvó siendo niña y de verdad que la salvó cuando ella me contó de la manera que fue salva, claro que sí. Pero saben el caminar, la fe se ha enfriado y ella misma lo confesó, pasando una dificultad tremenda. Me dice, yo siento que mi fe ha menguado y le digo porque dejaste, descuidaste tu primer amor. Yo no sabía que iba a predicar bajo este tema, pero así le dije, descuidaste tu primer amor. Porque hermanos, el primer amor es aquel que te ala, es aquel que tú estás buscando el momento de estar a solas con Dios. Es como cuando un matrimonio, hermanos, mire, yo puedo ir a cualquier lado con, con mi esposo o sola, pero lo disfruto, no digo que no, pero ¿sabe qué realmente yo disfruto? Cuando llego a casa, cuando me puedo quitar los zapatos, cuando me puedo poner cómoda, cuando puedo descansar, cuando puedo hacer el café como a mí me gusta, no como lo hicieron allá donde lo compré, ¿sabe por qué? Porque llegué a casa, llegué a mi hogar, que mi hogar es, tiene paz, tiene armonía. Hermanos, eso es lo más precioso que podemos vivir en Cristo. Hay descanso, nos refugiamos en Él. Dios es un arroyo, un remanso de paz para nuestros corazones. Pero ¿cuál es el llamado? No descuides tu primer amor. No importa hermano cuánto tú estás haciendo dentro de tu congregación. Tú puedes ser el, el, aún el mismo pastor. Tú puedes ser el diácono. Tú puedes trabajar como un gir, tú puedes trabajar como presidenta, como presidente, como lo que quieras, como lo que Dios te haya permitido trabajar. Y gózate, no te digo que no, disfrútalo, trabaja para el Señor. Pero recuerda algo que Dios me hizo entender bien claro, es una sola cosa. Dios no está interesado en eso que tú haces, porque de Dios es el oro y la plata. Y todo lo que hay en esta tierra esto hermanos que nosotros hacemos para que continúe la obra del Señor solamente es un privilegio que tenemos pero realmente en lo que tú te tienes que gozar y buscar y añorar y exclamar es como decía el salmista David que él clamaba que él tenía sed como el siervo por corriente de agua viva si nosotros no estamos clamando de esa manera, y no me refiero a que estamos a grito abierto, que Dios nos dé agua, no, no, no, porque Dios no espera que nosotros le clamemos, Él nos está sustentando siempre. Es por eso que estamos vivos, es por eso que estamos aquí, es por eso que continuamos de pie, es por eso que podemos alabar al Señor, es por eso que podemos levantar nuestras manos, es por eso que podemos decirle Señor aquí estoy, porque Él nos ha sustentado. Pero el salmista David decía que como un siervo brama, por las corrientes de las aguas, así clama por mí, le decía, por ti, perdón, el alma mía, estamos clamando, estamos añorando, esto es lo que indica hermano, gritos internos, como le dice aquí al apóstol a la iglesia de Éfeso, internos para que el hombre interior se fortalezca en el espíritu es eso lo que realmente nosotros anhelamos como pueblo de Dios porque queremos conocerlo cada día más estamos listos verdad que no es que nos vamos a listar estamos listos gloria a Jesús para siempre está la iglesia de Dios lista o ha dejado o ha descuidado su primer amor Hermanos, podemos ser evangelistas de renombre, podemos ser pastores de renombre, podemos ser concilios de renombre, pero a Dios eso no lo impacta, a Dios eso no lo impresiona. Lo que a Dios impresiona es una mujer y un hombre, un joven, una señorita que se si... A desafiar el pecado y se atreva a separarse para Cristo a no ser contaminado con las cosas que el mundo le ofrece hay tanto entretenimiento ahora en la juventud y aún en las damas que se pasan hermanos horas y horas en los celulares y no viendo un programa de televisión cristiano no viendo una prédica, no escuchando una prédica sino chateando con los amigos otros con games, con videojuegos que está destruyendo la juventud La televisión hermano Tiene atrapada a la gente Y muchos señores y señoras dicen No pero yo lo que estoy viendo son las noticias Déjame decirte que esas cosas te alejan de Dios Déjame decirte que te separan de la presencia del Señor Déjame decirte que la excusa que tú tienes Satanás mismo la puso Y dice, oh es que yo quiero estar informado Yo quiero estar informada Pero por qué no te informas de la palabra del Señor Por qué no buscamos la verdad de bíblica Si Jesucristo a nosotros nos dijo Que la maldad se iba a multiplicar Lo dijo a través del profeta Joel Pero también dijo que habría un derramamiento del Espíritu Santo pero si hay derramamiento del Espíritu Santo, lo habrá en aquel que se ha separado del pecado, en aquel que está buscando la presencia del Señor, en aquel que se ha santificado. Y de verdad que yo felicito a la juventud de esta iglesia y no es que me estoy congraciando con ustedes, pero me gusta darle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios y algo que la iglesia, la Biblia tenemos y no crea hermanos que es algo así por encima, es algo que las generaciones de esta iglesia siempre nos mantenemos, aquí estamos los representantes de las primeras generaciones que venimos a los pies de Cristo hace casi 40 años atrás. Gloria a Jesucristo, porque tenemos un pastor que es perseverante, sabe hermanos que eso le sirve a uno de ejemplo y hermanos es que Dios es grande, él es bueno y él sabe lo que hace, sabe que hasta ahora estamos viendo realmente el fruto de lo que el pastor viene planeando desde hace tantos años, entre paréntesis, sabe que mi hijo Dewell tenía cuatro, tres años, no, Junior tenía tres años y debo el cuatro años Desde de la época en que el pastor compró este terreno Y hasta ahora hermanos han pasado dos décadas prácticamente Es que estamos empezando a ser efectivos ¿Sabe por qué señalo esto? Porque hay muchos que se desmoralizan Y es por eso que pierden el primer amor No podemos perder hermanos el enfoque Al cual Dios nos ha llamado Si eso lo podemos ver en lo físico, terrenal También en el espíritu tiene que ser nuestra prioridad Mantener ese fuego del Espíritu Santo Mantener el gozo de la salvación Mantenerse alimentando a través de la palabra Mantenerse buscando El precioso Espíritu Santo Que es el que nos sustenta Le dice Jesucristo a esta iglesia Pero tengo algo contra ti Que has dejado tu primer amor ¿Cómo regresamos al primer amor? Si es que lo han perdido Dios nos dice ahora Regresa tu primer amor él nos dice regresa a tu primer amor La pregunta es cómo regresamos al primer amor En Jeremías capítulo 6 versículo 16 La escritura dice paraos en los caminos Ese es el primer punto Párate, detente, paraos en los caminos Y preguntad por las sendas antiguas Lo primero que tenemos que hacer es detenernos le está agradando a Dios cómo estoy viviendo Le está agradando al Señor mi vida Mis actividades diarias le agradan al Señor Ese es el primer paso para poder corregir Tenemos que detenernos Tenemos que pararnos Y ver nuestra vida a la luz de la palabra Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas ¿Cuáles son las sendas antiguas? Otra pregunta, las sendas antiguas son aquellos momentos cuando acabábamos de venir a los pies de Cristo y no estábamos enfocados en nada más que agradar al Señor. Cualquier cosa hermanos hasta preguntábamos, pero ahora hermanos todos nos creemos exégetas de la palabra del Señor y no nos atrevemos a preguntar, no nos atrevemos a consultar, no nos atrevemos a buscar una palabra porque decimos que ya lo sabemos. Ya fuimos al instituto y déjeme decirle que yo he aprendido tanto, pero muchísimo más después que salí del instituto. Se le digo para usted que se va a inscribir y para usted que ya está inscrito, aprendí mucho más después que salí del instituto. Porque el instituto me sirvió para orientarme y darme una fórmula, darme una guía, darme un mapa, cómo continuar. El instituto no va a suplirlo todo, quien lo suple es el Espíritu Santo a través de esta verdadera palabra y que nosotros nos sujetemos a Cristo, que estemos dispuestos. Hermanos, Dios no nos pide mucho, ¿sabe qué es lo que Dios nos pide? Que nosotros le digamos Señor tengo sed de ti. Dios no es complicado, los complicados somos nosotros, tampoco es difícil hermanos, Él no, él no nos pide cosas que nosotros no le vamos a poder dar, porque Él nos hizo, Él nos conoce mejor. Que, a nos, que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿por qué? Porque nosotros somos hechura de sus manos y a semejanza de Él nos hizo. Gloria a Jesucristo, ¡qué bueno es el Señor! Él no espera mucho. Tú no me digas, ¡ay, es que yo no puedo! Vivo constantemente pensando en esto y en aquello y sé que no es de Dios. Dios lo sabe que tú estás constantemente, quizás siendo borbandeado por pensamientos que, no, que tú consideras que no deberías tenerlo. Dile, Señor. Mira este pensamiento Pero yo realmente quiero pensar más en tu palabra En tu poder, en tu amor En tu misericordia que en ese pensamiento Dírselo así Tal vez no tienes confianza de decírselo a tu padre O a tu madre, tú como joven O tu esposa, tu esposo O viceversa Porque hay una privacidad interna en cada uno de nosotros La cual Dios respeta Porque es nuestro espacio Pero sabe que Él quiere Que con Él no hayan secretos Eso es lo único que le espera que yo le diga al Señor, Señor mira es que no puedo comprender esta parte de la escritura y si yo tengo a alguien que me puede ayudar voy donde sea alguien y si no hay ese alguien el Espíritu Santo en el momento que tú menos lo esperas te traerá la luz a esa palabra. Porque así trabaja el Espíritu Santo La obra que Él inició en cada uno de nosotros La inició para salvación Ese fue el llamado principal Y ese es el primer amor La salvación que Él nos presentó A través de Jesucristo en la cruz del Calvario Pero ya nosotros hermanos Que conocemos a un Cristo de poder ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No descuidar ese primer amor Parémonos en esas sendas antiguas Atrevámonos Atrevámonos a decirle al Señor Mira hay situaciones En mi vida que no las quiero Yo las quiero desechar De mi vida pero no he podido Y es por eso que no progreso Es por eso que continúo En el mismo escalón pero nosotros levanten las manos los que estamos buscando nuevos peldaños, otro peldaño más, que no estamos conformes a donde estamos, que realmente anhelamos más presencia de Dios, que, que anhelamos más poder de Dios, más autoridad en el Espíritu, más santificación en nosotros, más separación de lo que contamina. Nosotros hermanos, Dios lo conoce, si usted anhela eso, Dios lo sabe y el Espíritu Santo bendecirá su vida, bendecirá su familia a través de esa palabra pero hay unos puntos que Dios le hace ver a esta iglesia que yo quiero que nosotros también lo veamos hoy en día. Usted puede regresar a la palabra allí en donde leímos en, en, en Apocalipsis capítulo 2. Lo que Dios le señala a esta iglesia que le da como atributos que se los hace sobresaltar. Que nosotros como iglesias tenemos que también tener esas cualidades porque eran cualidades muy buenas hermanos. Que nosotros tenemos que tenerlas en todo momento. ¿Para qué? Para ser aceptos delante de Dios. Tenemos que ser trabajadores como era esta iglesia. Mire que dice que acuérdate pues de lo que has, eh, has recibido y oído y guardado. Y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. No es una amenaza, hermanos. Muchos ven esta palabra del Señor como una amenaza. No, Dios no amenaza a nadie. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que en nosotros haya una memoria fresca. De cuánto es que Dios espera que nosotros continuemos su obra. Hermanos, el nosotros tener el primer amor fresco en nosotros nos hace ver que nosotros no guardamos nada que nos inquieta en nuestro corazón hacia otro. Eso es el primer paso, que hay un gran amor en nosotros. Somos compasivos. Cuando vemos el dolor en otro hermano, nos compadecemos. Cuando vemos una familia que está pasando dolor, también tenemos misericordia con esa familia. Cuando vemos personas, hermanos, que están perdidos en el pecado. Esta iglesia dice que no toleraba el pecado, pero no era, hermanos, que sacaba al pecador y lo tiraba afuera. No, no, no, no. Lo que hacía es que lo ayudaba. A que se alejara del pecado le servía de guía en otras palabras para que esta persona pudiera continuar. Ahora el mismo llamado es para nosotros, nosotros hermanos como iglesia de Cristo a este lugar y a toda iglesia llega toda clase de persona. Pero todo aquel que tiene el Espíritu Santo puede tener discernimiento de lo que aquella persona trae que viene cargado, que viene cargada, adolorido, atribulado muchas veces. Y si nosotros ignoramos esas necesidades, entonces no hay un primer amor en nosotros. Es por eso, hermanos, que Dios capacita personas para trabajar con cada uno individualmente. Gloria a Jesús, porque en esta iglesia hay gente que Dios la ha capacitado para ayudar al que llega angustiado, atribulado por el pecado. Porque hay personas que Dios las ha diestrado. Pero, hermanos, no nos tenemos que conformar con ese poquito. Tenemos que anhelar aún más. Mire, vamos a un templo donde van a caber mil personas. Qué lindo es eso, ¿no? Cuando ese templo esté lleno, cuando ese templo ya esté, que no cabe más personas ahí. Quizás muchos de ustedes van a estar pensando en este momento, hermanas, si ni aquí estamos llenos, pues déjenme decirle que se puede dar, ¿sabe por qué? Porque aún por curiosidad va a llegar la gente. Dios me lo hacía saber un día de esto. Aún por curiosidad, ¿sabe cuántas gentes a mí me dijeron eso no se va a dar? Me lo dijeron, eso no se dará y me dijeron porque ni aún tu templo está lleno, ¿cómo se va a dar algo tan grande si Dios no está viendo una necesidad? Pero yo tengo noticias hermano, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que Dios ve mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y ve necesidades que vienen atrás, muchas generaciones, aunque usted no lo crea hermano, hay mucha gente que va a llegar a ese lugar por ver un nuevo templo y ahí Dios lo va a atrapar con el Espíritu Santo, ahí Dios le va a dar salvación, ahí Dios le va a presentar que hay una villa de escape, ahí Dios lo va a consolar porque hay mucha tribulación, hay mucho dolor hoy en día. hermano es lamentable pero la sociedad de afuera está sufriendo mucho. Nosotros los hijos de Dios, hermanos, quizás no somos los arquitectos, quizás no somos los ingenieros, no somos los doctores de of Virginia. No somos nosotros los más educados, pero saben las iglesias que estamos en Cristo, los hijos de Dios, las familias que estamos en Cristo, estamos tan bendecidos, hermanos, que hay paz en nuestro corazón y hay gozo, hermanos. Uno hace un quizás un, un par de meses, no más de un par de meses. Me llamó una familia, pero tan angustiada, no sé cómo ellos supieron de mi nombre. Esta familia estaba pasando y sigue pasando. Una familia americana, hermanos, con dinero, con buenos carros parqueados, con grandes profesiones, con grandes títulos en la pared. Y aquí viven en la ciudad más cara, en Viena. Una ciudad donde pocos pueden vivir porque los taxes son tan caros y las propiedades de un precio muy alto. Pero esta familia vive ahí en Viena y es una familia donde los hijos ya se fueron, no son viejitos, son señores pero jóvenes todavía. Al Señor le ha dado un cáncer en la garganta tan terrible y ¿sabe por qué cuento esto? Porque a veces nosotros hermanos nos quejamos por cualquier dolorcito, nos quejamos porque nos duele una rodilla, digo a mí no me duele nada. Y reprendo todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, pero hay personas que están pasando dolores. Hay personas que les duele la cabeza frecuentemente, otros les duele la espalda, otros les duele los pies, otros les duele hasta el corazón, porque les hicieron algo y están adoloridos. Pero hermanos, qué terrible con esta familia, esta familia hermanos de dos señores, y repito, no viejitos, sino señores, porque yo soy una señora, pero no soy una viejita, soy una mujer fuerte en Cristo Jesús, porque Él me tiene fuerte físicamente también. Pero quiero decirles hermano la angustia, Satanás no anda jugando, Satanás vino a destruir la paz en la familia, a destruir el amor, a quitar el sueño. A este hombre le dio un cáncer en la garganta pero tan pero tan severo que le han tenido que cortar la lengua para poder salvar su vida. Pregúntese usted cómo vive una persona después que eso sucede si él no puede hablar, él no puede comunicarse, lo, lo único que él puede hacer es usar el celular y a base de texto, pero así tiene que vivir el resto de su vida, en ese gran dolor, en esa gran angustia y a la esposa que fue por lo que me llamaron a mí, le ha dado un Alzheimer complejo con demencia que esta persona, como no es una viejita, ya necesita estar activa, necesita salir, aunque esta señora necesita tener conversación y no puede conversar ni con su esposo. Así que les digo una cosa, esposa, si su esposo habla mucho, dele gloria a Dios que su esposo habla. Porque de verdad, hermanos, a veces nosotros... Nos quejamos que, ay es que mi esposo tanto que habla, otras no es que mi esposo nunca habla, pero déjeme decirle que nosotros estamos protegidos por Cristo, la sangre de Cristo nos ha librado, nos ha guardado y es por eso que estamos vivos, póngase en los zapatos de esta familia. cómo va a vivir el resto de su vida. Ellos quieren tener a alguien para que pueda por lo menos conversar con ella Llevarla a comprar, hacer todo ese tipo de cosas que se necesitan en la familia Y este hombre frustrado que no puede hablar con su esposa Que tiene que saber a dónde está su celular para poder mandar un texto Y ese es el único medio que tiene de comunicación Hermanos miren lo que Satanás hace Porque nadie de ustedes se atreva a pensar que eso viene de Dios Dios lo permite, sí, pero no viene de Dios. El deseo de Dios es que la iglesia esté bendecida, que su creación en general, en su totalidad, conozca la plenitud de Cristo y se mueva y camine bajo el poder de Dios. Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque, hermanos, hay gente que está allá gozando de lo que Dios le concedió, de una alta educación, de un tremendo salario. Déjeme decirle que los profesionales de acá, de, de este estado, sus salarios son de 100 mil, 90 mil a uno estos dos salarios y hablo de los mínimos hablo de los profesionales y aún, pero hermano ¿sabe cuál es, cuál es la bendición más grande? que muchos de esta iglesia no tienen esos títulos no gastaron 100 mil ni 50 mil en la universidad, pero ganan más que eso ¿verdad que sí? Hay personas que ganan más que eso y no tienen la deuda. Ahora, ¿a quién le atribuimos todo eso? A la misericordia de Dios, a la misericordia de Dios, al esfuerzo del hombre, porque Dios ha proveído, Él es el proveedor de todas las cosas, pero hay algo que Dios siempre va a ver en nosotros, no es nuestro bolsillo. Si tú estás enfermo, Dios no está viendo tu enfermedad, ¿sabe qué es lo que Dios está viendo? Tu corazón. Si tu corazón realmente está preservando el primer amor A veces Dios permite todos esos dolores Todas esas molestias Todas esas tribulaciones en los hogares con nuestros hijos Con nuestros adolescentes Porque habemos padres que si no estamos con la soga en el cuello No doblamos rodillas Y Dios lo permite, él no lo quiere Pero él dice que al hijo que él ama, él disciplina y Dios, hermanos, conociéndonos, si ese es el único medio que Él tiene para que nosotros nos acerquemos a Él, lo va a hacer. Para que preservemos lo que Él puso en nosotros. Él no se goza en ver ningún hijo sufriendo, como tampoco se goza en castigarlo, como tampoco se goza en ver que muchos van camino al infierno. No, claro que no. Es por eso que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Es por eso la necesidad de que nosotros hermanos realmente entendamos que si no hemos cuidado el primer amor, que si el primer amor lo descuidamos y por A o B motivo ya no sentimos ese deseo de ir a nuestro lugar de oración. Si ya leer la Biblia no nos complace, si lo que nos da es picazón en la cabeza y dolor en la espalda, si lo que queremos es poner la Biblia a un lado, dígale Señor hazme volver al primer amor. Tome esas claves y esas fórmulas y anótelas en su corazón y en su cerebro, en su mente Si esas son los puntos que usted experimenta cuando usted va a querer orar o leer la Biblia Y no le funciona, usted lo que siente sueño de más de lo que tenía antes de arrodillarse Déjeme decirle que es cierto que hay una batalla en el espíritu Es cierto que orar cuesta, es cierto que el enemigo se opone, claro que sí no vamos a ignorar las acechanzas del diablo Pero no vamos a ignorar ni nos vamos a engañar a nosotros mismos Ni vamos a ser misericordiosos con nosotros mismos En esa área de nuestra vida ¿Sabe por qué? Porque genuinamente Dios nos ama Genuinamente Dios te ha amado con un amor grande Con un amor verdadero Nunca te has fallado Nunca me has fallado a mí Siempre ha estado ahí Cuando he dicho Señor ¿Cómo saldré de aquí? Dios me ha sacado pero hay algo que Él espera de mí, que nunca me olvide lo que Él hizo por mí, que ese amor esté fresco, que yo pueda proyectar ese amor a otros, no solamente con palabras, sino que haya paz y gozo. Esta persona que me decía que su fe había menguado, a esta persona yo le dije, pero estás a tiempo, porque estás viva, puedes recobrar esa fe. Puede volver a tu primer amor y es lo que ahora el Espíritu Santo nos dice a nosotros, no esperemos hasta que ya no podemos hablar, no hermano, no esperemos hasta que ya llegó una enfermedad en nuestra mente, no de hecho, esas enfermedades no son para el pueblo de Dios. Ninguna enfermedad es para el pueblo de Dios. El Hijo de Dios, Dios cuida su mente, Dios cuida su corazón. Y cuando llega la hora que se lo tiene que llevar, se lo lleva. Pero no tiene que pasar por esos dolores, por esas penas, por esa vergüenza. Usted sabe que al que esas enfermedades, el Alzheimer, la demencia, el Parkinson. Todo ese tipo de, es un conjunto de enfermedades que tiene que ver con mucho pecado. Y uno de los pecados que hay en estas personas o que hubo, en, no estoy generalizando tampoco, porque hay excepciones. Pero en la mayoría de casos, porque yo he trabajado por años con personas así, son personas que han negado el poder de Dios. Hay personas que se han atrevido a decir Dios no existe. Han personas que han negado que, que si existen es porque Dios ha sido bueno y Satanás como no pierde ninguna oportunidad se aprovecha de que esas personas han dicho eso con sus labios y ha atrapado sus mentes y han quedado en una circunstancia donde ahora cuesta predicarles el evangelio porque no pueden prestar atención porque no pueden ellos enfocarse en lo que uno les dice. Porque son personas que el tiempo para ellos ya no cuenta. Ellos no saben si hoy es domingo o viernes. Ellos no saben si estamos de mañana o de tarde. Ellos no saben si está por amanecer o por anochecer. ¿Usted, ¿Usted cree que Dios quiere ver un ser humano así? Todas esas son estrategias de Satanás para destruir. Pero la iglesia de Cristo se mantiene en pie cuidando el primer amor. Porque Él no nos ha desechado. Él nos sigue amando con un amor Único y especial, verdadero y puro y sublime Gloria a Jesucristo, póngase de pie en esta noche Oh, gloria al Señor, gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Levante sus manos en esta hora y déle gracias al Señor Gloria a Dios para siempre en esta hora Gracias Espíritu Santo por tu palabra que ha sido predicada. Bendito es tu nombre para siempre, Jehová Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Oh, qué lindo es el Señor. Regocíjese. Regocíjese. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Hay paz y gozo en su corazón, hermano. Que ni millones de dólares lo pueden comprar vamos salimos de aquí podemos comer tranquilos gloria a Cristo Jesús si no somos capaces de agradecer eso hermanos ¿qué será de nosotros en momentos de dolor y de angustia así que clamemos al Señor gloria a Dios el altar está abierto en esta hora hermano yo no sé si tenemos personas que no conocen a Cristo pero si hay personas aquí que no han entregado su vida al Señor yo quiero decirte que Dios te ama que Cristo te ama y que si llegaste a este lugar Es porque Él quiere salvarte Si tú estás en una situación difícil en tu vida Él quiere ayudarte a sobrellevarla también Él quiere salvar tu alma Pero quiere ayudarte que en este tiempo Que tú estés en esta tierra Vivas una vida en paz, en amor, en armonía En felicidad, en gozo En esta hora Jesucristo Santo Mira las vidas que están en este lugar el altar está abierto si hubiera alguna vida que quiere a Cristo. El altar está abierto. Pero también, mi amado hermano, si hubieran vidas que usted conscientemente sabe que necesita volver al primer amor, que necesita pararse, detenerse y preguntar por las sendas antiguas. En esta hora el Señor no está aquí para acusarte, todo lo contrario está aquí para consolarte. Porque Él agradece todo lo que has hecho. Él vio todas las buenas obras que esta iglesia había hecho. Y le da mucho elogio. Y si le corrige, lo que le tiene que corregir es por amor. Por amor a la iglesia. Alguna vez nosotros nos hemos preguntado... Si nosotros hubiéramos sido una de esas siete iglesias. Y hubiera llegado Jesucristo a señalarnos lo que tenía como iglesia a favor y lo que tenía en contra usted ha pensado en eso que nos diría y esto tenemos que tomarlo personal yo lo tomo personal esto se vale tomarlo personal porque yo soy la iglesia de Cristo yo soy esa iglesia que represento a Cristo aquí en la tierra entonces yo tengo que decir si Dios me preguntara a mí Lolita Parrales tengo esto en contra de ti. Yo tendría que pedirle perdón. Y de hecho todos los días lo hago. Y yo sé que usted también. Pero en esta hora la palabra ha llegado hermanos. Para fortalecernos. Porque Él nos ama. No nos acusa sino que nos ama. Nos corrige en amor. Él quiere que nosotros hermanos. Vivamos en ese amor genuino. En ese amor verdadero. En ese amor que Él nos mostró en la cruz del Calvario Que nosotros fluyamos Que nosotros tengamos esa paz en todo tiempo Que nosotros le demos prioridad a Él Porque como dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 Dice yo soy el alfa y el omega Yo soy el principio y el fin Bendito sea Dios para siempre yo soy el alfa y el omega El principio y el fin Que es lo que nos está diciendo Que todo lo que tú emprendas Lo tienes que emprender con Él Que no lo emprendas tú solo Si tú vas a emprender una relación Tienes que hacerlo con Cristo Con la ayuda de Él Que Él te lo apruebe Si tú vas a emprender una carrera de estudios De igual manera Cualquier negocio que tú estás planeando hacer Tú tienes que hacerlo a la aprobación de Cristo. Él tiene que estar, Él tiene que ser el primero. Él es el alfa, Él es el omega, el principio y el fin. Gloria a Jesucristo, aleluya. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, aleluya. Usted que está ahí en su asiento, levante sus manos, no se quede calladito. Exalte el poder de Dios que vive. Exalte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y démonos cuenta que nosotros necesitamos que somos ese pueblo. Que necesitamos volver al primer amor. Que necesitamos tener esa sed que sentía el salmista David. Que llegó a tal grado de compararse con un siervo buscando agua. Así yo clamo por ti, me dijo David. Por tu presencia. ¿Cuántos de nosotros anhelamos un peldaño más? ¿Cuántos de nosotros anhelamos la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros anhelamos dejar de ser quienes somos para progresar en Cristo? Para progresar en amor y obra. Oh bendito poder de Dios en esta hora. Oh Jesucristo, yo sé que estás aquí. Yo sé que está aquí tu presencia. Yo sé que estás aquí, Espíritu Santo. Yo sé que llegaste a este lugar. Porque aquí está tu pueblo Aquí estamos tu iglesia Anhelando Señor esa agua Tenemos sed de ti Tenemos sed de ti Espíritu Santo Oh Espíritu